Presidente Jauna, señorías, Arracha León, buenas tardes, eh, señora Prado, señor Aragonés, es una pena que no hayan aceptado nuestra enmienda de sustitución porque otra vez se pierde la oportunidad de empezar a construir otra Europa que es posible, la Europa social y de los valores, la Europa que mire a la gente y a los pueblos, en definitiva, la Europa de los derechos humanos, de la que nadie quiera marcharse de la que todas y todos podamos sentirnos orgullosas y orgullosos. Gracias. Y es por eso que no vamos a, a, a votar a favor de su propuesta, porque es la propuesta de seguir con la Europa de los recortes. Porque ustedes, señorías del PP, caen en una contradicción al presentar una moción para reforzar el compromiso europeo al tiempo que promueven en Europa y desarrollan en España políticas que tienen por objetivo la desarticulación de algunos de los grandes logros en términos históricos de este compromiso. En primer lugar, en primer lugar el compromiso en torno a la cuestión social que supuso el estado de bienestar y la regulación de las condiciones de trabajo. A la mínima oportunidad que tienen, ustedes legislan a favor de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, restringiendo y derogando logros históricos conseguidos por las generaciones que nos han precedido. Ya van unas cuantas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunciando incumplimientos de legislación laboral en materia de derechos de trabajadores. Recientemente, los derechos de los trabajadores interinos o eventuales, por ponerles un ejemplo. En segundo lugar, el Estado de Derecho y la garantía de derechos fundamentales que supuso la Convención Europea de Derechos Humanos y sus mecanismos de garantía, los mismos que, una y otra vez, vienen reprochando a España sus incumplimientos, ya sean cuestiones de tortura y malos tratos, de separación de poderes, de garantías de los derechos de las personas consumidoras o en relación con el derecho a una vivienda digna. Pero la expresión más palpable del fracaso del modelo europeo al que nos han llevado las políticas neoliberales es haber frustrado el ideal de una Europa como tierra de acogida tan distinta de la Europa, egoísta y cerrada en sí misma frente a la tragedia de las personas migrantes. Señorías, tras el acuerdo, entre la Unión Europea y Turquía, el acuerdo que han citado los senadores que me han precedido y que se ha demostrado ineficaz, las personas refugiadas que llegan a las islas del Egeo son deportadas a Turquía y, en consecuencia, las vías de entrada desde Turquía a la Unión Europea van disminuyendo, pero en su lugar se abren otras rutas mucho más largas, mucho más arriesgadas, hacia Sicilia, hacia la isla de Lampedusa. Este trayecto es mucho más peligroso por lo que el número de muertes en esta zona crítica es cada vez más alto. Y ante esta situación, la respuesta humanitaria de las organizaciones de la sociedad civil atendiendo a las miles de personas que llegan a nuestros países no es suficiente. Señorías Médicos Sin Fronteras está recogiendo personas del mar con barcos, mientras el Frontex se gasta 60 millones de euros en deportaciones en deportaciones de personas que volverán porque están huyendo de la guerra, de la miseria y que muchas de ellas acabarán ahogadas. ¿No les parece mucho más útil, pero sobre todo mucho más humano, crear una Agencia Europea de Salvamento, poner los medios y las infraestructuras europeas para evitar todas esas muertes que están haciendo de nuestro mar Mediterráneo un cementerio? Hagámoslo, señorías, porque aún estamos a tiempo de evitar tener que explicar a las generaciones futuras la actuación vergonzosa y cruel que la Unión Europea está teniendo en esta crisis humanitaria. Por eso hacemos nosotros, como propuesta alternativa, un llamamiento a cambiar las políticas públicas en relación con estos tres aspectos, como la mejor muestra de un compromiso, este sí sincero, con unos valores que no por casualidad surgen en Europa de la experiencia histórica de la lucha contra el fascismo y que de la mano de las luchas desarrolladas por sus clases trabajadoras hicieron del proyecto europeo con todas sus contradicciones un referente de paz y libertad en el mundo. Nuestro grupo propone un auténtico pacto social europeo que garantice una mínima protección social a todos los europeos y europeas, que incluya la creación del eurogrupo social para que supervise los desequilibrios sociales y la coordinación de las políticas laborales, una carta sanitaria europea. Un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión infantil con la aplicación estricta de la Carta de Derechos de la Carta Social Europea, con un programa comunitario de vivienda social que incluya la prohibición de los desahucios de primera vivienda en todo el territorio comunitario. Unas prestaciones, mínimas, terminando, señoría. Termino. Unas prestaciones mínimas de jubilación que armonicen la edad de jubilación y un seguro de desempleo común que complemente los sistemas nacionales con el objetivo de que, en caso de crisis, actúe de estabilizador automático. Esto sí es un compromiso con el proyecto europeo porque, señorías, las políticas económicas y antisociales que se han ejecutado en las últimas décadas han llevado a construir una Europa que hoy no cumpliría las condiciones para entrar en la Unión Europea. Por último y termino, señor presidente, nos traen a esta Cámara de Rondón la demanda otra vez de una formación de Gobierno y les volvemos a decir que no es cierta la disyuntiva que plantean ustedes en cada ocasión en la que tienen oportunidad de que solo hay dos opciones y gobiernan ustedes o el caos. No es cierta, por más que la repitan. Su Termine, señoría. Termino. Tienen problemas para, aceptar, para encontrar puntos en común y aceptar proposiciones que no tengan su origen en el Partido Popular. De hecho, si finalmente consiguen formar un Gobierno que aplicará esos recortes que ya están anunciados en Europa, y todo parece que sí, todo parece indicar que no será fruto de un acuerdo, sino de presiones ajenas a la voluntad y a los intereses de la ciudadanía. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.